Una de las funciones más celebradas de Trello y es que cada uno de los tableros de Trello cuenta con una dirección de correo particular. Sí, cada tablero de Trello es una persona en el cyber universo. Lo que quiero decir que desde Google, desde donde te conectes, desde Gmail, desde lo que hagas, la gente puede mandarte correos y ellos se van a crear no ellos, ellos se van a convertir en unas tarjetas en tu tablero. ¿Cómo configuramos todo esto? Bueno, de nuevo nos vamos al menú, nos vamos a Más y aquí tenemos la opción de Configuración de correo electrónico a tablero. Como verás, aquí este, tienes una dirección que es aleatoria, ¿sí?, Tú puedes enviártela por correo, vamos a enviárnoslas por correo, nos las enviamos, la podemos copiar aquí, podemos generar una nueva si pasa cualquier breach de seguridad, cualquier cosa que pase. Y luego aquí tengo las instrucciones que le vamos a dar a Trello para que maneje esos correos. Imagínate que los voy a meter en esta lista así de do y los voy a poner arriba. Okay. Ellos te dan un consejo de que no compartas esta dirección porque entonces todo el mundo te podría poner tarjetas allí. Sin embargo, lo que me gusta de esta opción es que lo restringe a una sola cosa y no parece darle acceso a nadie más. Vamos a hacer la prueba. Copiamos la dirección, abrimos mi cliente predilecto de correos, propaganda para Google. Google, si me estás oyendo, patrocíname. Perfecto, copiamos esa dirección de correo electrónico, ponemos un asunto, esta es un, na, ta, eh, esto es un correo de prueba, aquí va el cuerpo. Y te voy a dar un adelanto, pero no te lo voy a decir ahorita. En uno de los videos que vas a encontrar en este playlist, cuando hablemos de automatización y Butler, ahí vas a encontrar qué códigos secretos puedes poner en este correo para, que, para poner etiquetas automáticamente, para poner fechas, descripciones, para nombrar a personas y muchas cosas más. Pero por el momento vamos a enviar esto sencillamente. Enviar. Boom. Ten paciencia porque esto se tarda un poquito en llegar, no es instantáneo. ¡Oh! Trello me cayó la boca. Aquí está. Este es un correo de prueba y aquí el cuerpo del correo lo pone como la descripción. Esto es muy útil cuando tienes esta, esta columna que yo llamo inbox en la que puedes ir mandando correos y eh, no importa en donde estés, si tienes que mandar algo rápido, creas una tarjeta en tu tablero y la puedes gestionar después cuando tengas ese momento de tu semana o de tu día donde proceses esa columna del tablero.